David Valerio Reynoso fue arrestado este lunes por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir a su pareja sentimental en medio de discusión. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, estas fueron sus declaraciones. No, la situación ninguna, que ella, ella, ella, ella me dio golpe con un tubo y yo simplemente vine a, a, a poner una querella y, y, y me trancan a mí. Pero me dice que usted la golpeó. No... Dígale que no, pues si yo le había golpeado, había venido. ¿Por qué fue la situación? No, porque yo le dije, simplemente le reclamé que no quería, no quería que tuviera. Simplemente le reclamé, me voló arriba y de todo. ¿Anteriormente ya tenido situaciones ustedes? No, habíamos discutido cositas. ¿no? Allá arriba. ¿Cuál es la, David Valerio Reynoso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.